Hola a todos, eh, bienvenidas, perdonad el pequeño retraso que hemos tenido y muchas gracias por asistir a nuestra mesa y muchas gracias a las participantes por estar aquí. El tema de nuestra mesa es residencias, el modelo de residencias artísticas rurales, tenemos un plan. Eh, ahora nos encontramos en una encrucijada histórica para hacer frente a la crisis ecológica, sistémica y planetaria, tenemos que repensar las que son nuestras relaciones con nuestro hábitat, superando la lógica extractivista y colonialista y generando un nuevo paradigma que ponga la vida en el centro del sistema político, económico y social. Y en esta dirección, el arte, gracias a su capacidad de transformar la experiencia vivencial, en narrativas, e imágenes y recorridos poéticos, eh, por su posibilidad de mediar entre la vivencia y la construcción de la memoria, tanto individual como colectiva, generando nuevos imaginarios comunitarios, y por su rol en la creación de contenidos culturales y valores estéticos y éticos, a partir de la experiencia social, puede ser una herramienta muy valiosa para tejer las relaciones eh, entre las personas y entre las personas y su hábitat, que son necesarias para eh, generar los vínculos para una transición ecosocial. Eh, dentro del sistema del arte, las residencias artísticas son nexos que conectan y ponen en diálogo los artistas con lugares específicos, y en este caso, en, en nuestro caso, con uh, eh, territorios y comunidades rurales y suponen una inmersión completa en un contexto local deslocalizado y al margen de los grandes circuitos artísticos y culturales urbanos y hegemónicos. Y en ese espacio de diálogo, en esta mesa, en esta mesa lo que haremos... Eh, tendremos la oportunidad de conocer cuatro proyectos eh, importantes de residencia artística que nos presentarán su experiencia. Podremos reflexionar sobre algunos modelos de residencias artísticas y sobre su relación con el territorio, sus habitantes y agentes. Y sobre eh, el rol de las residencias artísticas en la creación de conocimientos situados y de nuevos saberes campesinos, comunitarios y contextualizados. Y finalmente trataremos de trazar una trayectoria de posibilidades futuras. Y en la mesa participan Luis Llobet, que es geógrafo, deja Barcelona para mudarse a Ferrera, donde construye familia, casa y una cooperativa agrícola. Y donde en 1995 inicia el proyecto de residencias para artistas e investigadores, el Centro de Arte y Natura de Ferrera, que recibió en 2020 el Premio Nacional de Cultura. Y Rosa Rolls, geógrafa cultural, investiga el papel de la geografía en su intersección entre creación cultural y paisaje, es profesora de Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra y es cofundadora del Centro de Confluencias Artísticas Convent de Berga. Elena Zedín, que es artista, gestora cultural, y curadora independiente, eh, dirige el Programa de Residencias del Centro Negra y es mentora de los artistas residentes. Y se interesa especialmente por las vertientes educativas, políticas y sociales del arte contemporáneo. Y por último, María Antonia Oliver, que es activista de la danza, es creadora escénica y pedagoga del movimiento, es fundadora de la compañía que lleva su nombre y es coreógrafa, bailarina, y directora del Centro de Creación Festival EIMA de Mallorca. Yo soy Marco Ranieri, soy artista e investigador independiente. Y bueno, sin más, si Luis quieres empezar tu presentación. Uh, gracias por estar presentes. También gracias al equipo del Departamento de Cultura del Ministerio uh, para vaya, para ser invitados, por ser invitados en, esta, en este foro, que está siendo muy interesante. Um, agradecer sobre todo esta introducción que has hecho, Marco, porque me parece que entronca directamente un poco con la perspectiva que quiero dar a mi intervención. Um, si desde el interior podéis poner nuestra web, por favor, veréis que... Um, mi texto que voy a leer para no sobrepasar los diez minutos um, irá acompañado de un, imágenes del único pequeño festival que organizamos en otoño fuera de la época del turismo y que tiene que ver con el, lo que llamamos arte ambiental. El Centro de Art y Natura de Ferrera es una residencia de trabajo para artistas e investigadores de todo el mundo, situada en el Pirineo Catalán, entre la eh, en la comarca del Pallar Subirá, entre Andorra y el Valle de Arán. Pero es más que una residencia porque tiene vocación de transformar la realidad local. Ferrera hoy en día tiene una población de unos 25 habitantes permanentes, siendo el último pueblo de la Coma de Burg a 1.360 metros de altura. Los ejes de trabajo principales del CAN son el fomento de la creación cultural y el de la investigación del territorio de alta montaña. En este sentido, arte y ciencia se dan la mano y los proyectos que diseña su equipo habitualmente reúnen a artistas y a investigadores. El último de ellos, Terra, Teca y Traca, en el que participó también Marco, a través de otra institución, sobre soberanía alimentaria, puso a colaborar a un pastor, una pintora y dos arqueólogas de la ganadería. Algo positivo que sin duda ha conseguido el CAN es subir la autoestima de la población local que siente orgullo de tener una entidad y una actividad como la nuestra en las comarcas de montaña. Una de las investigaciones estrella promovida desde el CAN ha sido y es el estudio de la evolución del paisaje de alta montaña, protagonizado por el Grupo de Reserva en Áreas de Montaña y Paisacha, GRAM, que depende de la Universidad Autónoma de Barcelona y que está formado por geógrafos, biólogos y arqueólogos, mujeres y hombres. Esta investigación multidisciplinar empieza en 1996, el mismo año del nacimiento del Centra, desde la Asociación de Mixdalcan, que gestiona la residencia, se consiguió la primera financiación como estudio comarcal. Es un proyecto que no tiene fin, pero que desde hace 15 años se ha convertido en un curso de verano con mucha aceptación. Voy a utilizar esta investigación como marco referencial de la creación cultural hoy en Farrera. Me ha parecido interesante orientar la presentación desde un punto de vista biohistórico, considerando un inicio 100% natural de su entorno hasta la intensa humanización de hoy, una mirada histórica profunda para poner en contexto las propuestas culturales presentes en la realidad, en la actualidad. La síntesis del relato... Os exigirá un esfuerzo extra de imaginación, pero espera, espero, espero que sea útil para este encuentro. Desde hace 15 y mil años, hacia el final de la última glaciación, que nuestro valle, secundario en relación al río central de la comarca, estaba cubierto de hielo. A medida que éste se fundía, aparecía la primera vegetación, las gramíneas y otras hierbas, plantas arbustivas y árboles hasta el dominio del abedul. Miles de años más tarde hubo un periodo corto donde el ayedo reinó hasta que las coníferas se adueñaron del bosque con el pinus silvestris, el encinata y el abeto, dominio que ha llegado hasta nuestros días. Hace solo unos 9.000 años que los humanos empezaron a pasearse por nuestras tierras. Eran cazadores, recolectores... Pasaban pocos días en verano, pero a medida que la temperatura se suavizó fueron alargando sus visitas hasta instalarse en cuevas y baumas. Más tarde metieron fuego a los bosques más llanos y artigaron su vegetación para cultivar cereal e introdujeron ovejas aprovechando pastos solanos y penetrando bosques. A la cultura cazadora-recolectora se le sumó la agrícola y ganadera. Los asentamientos estacionales se convirtieron en permanentes. Más tarde, la construcción en piedra y cubierta vegetal se impuso por funcional. Podían escoger las mejores localizaciones para habitarlas porque eran protegidas y cercanas a los recursos. La cultura constructiva se extendió y su combinación junto a las otras adquiridas permitieron sobrevivir a una población creciente. Hace unos 4.000 años, el caballo y sus derivados familiares fueron tomando protagonismo gracias al esquilado para el trabajo. El arado de la tierra y el transporte de carga a la monta y con él la cultura del transporte del intercambio se extendió entre las montañas y las tierras más bajas caballo, mula, macho, burro, convirtieron la existencia de los humanos en el paradigma de la energía animal. Las poblaciones desarrollaron lenguas propias y en nuestro territorio fueron íberas vascoides, que han conservado muchos topónimos hasta el presente. He aquí la memoria cultural a través de la estrategia estratégica expresión oral para el conocimiento de generaciones y generaciones. También se expresaron a través de grabados en las rocas de difícil acceso, deseos, preocupaciones, creencias, mitos, la cultura visual. La mayoría recorría distancias cortas, pero los comerciantes comunicaban vastas regiones, como demuestran las excavaciones. Con el advenimiento del Imperio Romano, el transporte, el comercio y la actividad minera generó unas necesidades que los équidos cubrieron a la perfección y otra lengua latín se sobrepuso a la cultura local. Más tarde, las escuelas de románico cubrieron de color edificios cristianos y libros y, y aparecieron los primeros escritos en lengua catalana. En el siglo XIII, cuando la, la, no, es la Farga me han dicho que es la fragua, Catalana se extendió desde el Pirineo por toda Europa, necesitó el carbón vegetal como combustible para fundir el mineral y convertirlo en lingotes. El grano de cereal era transportado hacia el molino, los troncos del bosque arrastrados montaña abajo. La energía del caballo y la del agua, por supuesto, presidían como siempre el paradigma de la sostenibilidad. Farrera y la mayoría de los pueblos de montaña se especializaron en esta producción. La feria de Salas, me recordaba la de Piedraíta de la, de la poeta, distribuía équidos por toda la península y la artesanía fue la expresión popular del arte funcional, la cultura diaria y doméstica de la supervivencia y la reproducción. Con la estabilidad milenaria de un sistema energético renovable que convivió con la naturaleza y aprovechó sus sinergias, la población de montaña creció hasta sus máximos históricos. En 1857, Farrera alcanzó los 219 habitantes con unas 30 casas abiertas. La comarca se acercó a los 25.000, hoy en día tan solo somos 7.000 a finales del siglo XIX, el combustible fósil se convirtió en un nuevo paradigma energético. A partir de entonces, la cultura dominante, como la nueva sociedad naciente, se puso de espaldas a la naturaleza. Con la introducción del motor de explosión a principios del XX, el paradigma animal progresivamente fue sustituido. La cultura tradicional de montaña entró en crisis, el desarrollo de la industria necesitó mano de obra y la urbanización de la Champla de Barcelona Porteras y muchas mujeres del Pallars, menos atadas a la tierra, emigraron a la ciudad. A la pérdida de población se le sumó un índice creciente de masculinidad. La guerra incivil del 36 agudizó la crisis. Solo la necesidad de leche en la sociedad de posguerra mantuvo muchas pequeñas explotaciones familiares con 10, 15 o 20 vacas de leche, pero muchas de ellas cerraron casa. La década de los 60-70 se ha bautizado como la del éxodo Pallarés. En eso, al final del éxodo, a mediados de los 70, los rurales van llegando a Ferreras. Son utópicos, regresan a la tierra, tienen conciencia ecológica, son pacifistas, algunos se sienten hippies, otros activistas, quieren construir comunidad, llevan muchas intuiciones pero pocos saberes rurales. Son inquietos y quieren probar nuevas formas de vida. Huyen de la ciudad contaminada, ruidosa y densa. Son hijos de la contracultura urbana. Y el movimiento es, claro está, internacional. Las razones son globales del mundo occidental y algunos han llegado de Europa. Además, la vivienda está fuera del mercado, es accesible y se encuentran a los supervivientes de la era equina, Marsal, Generosa, Conchita, Juanito, María, Angeleta, ellos, son, ellos no utilizan máquinas. La mula de Marsal y el burro de Juanito son sus motores, junto a sus propios brazos y piernas. Se percibe su cultura milenaria indígena, de amor a la naturaleza y a los animales domésticos. Son reacios con la nueva era fósil, que no entienden. John Berger les llama los últimos campesinos de Europa y ellos son la inspiración del Centro de Arte y Natura de Farrera. A ellos debemos el compromiso humilde con la cultura, una cultura subalterna a la, no, a la naturaleza sin ninguna duda. Sin la, sin la posibilidad de vida en la biosfera, vegetales y animales no estaríamos aquí y los humanos parece que hemos olvidado ese principio de vida. Entre los neorurales, el irlandés Bernard Loughlin vivió un solo año en ferrera pero allí se casó y tuvo su primera hija. En 1989, la de visita a ferrera cuenta que está gestionando The Tyron Guthrie Center, residencia para artistas en la Irlanda profunda, y propone a unos vecinos de intentar un proyecto parecido para Farrera. En 1995... La antigua escuela de propiedad municipal ya se ha rehabilitado con dinero líder europeo para el proyecto y posteriormente serán la bastida, comprada y rehabilitada con un Interreg 2 e inversiones de la Generalitat. La estrategia de municipalizar el proyecto durante la época de inversiones fue sin duda alguna est estratégica y posible por operativa. Mientras tanto... La actividad se desarrollaba en casas particulares, demostrando su viabilidad. El Centro de Art y Natura nació de su pequeña comunidad civil, de forma natural, con una clara vocación de desarrollo local y de carácter internacional. Nos hicimos socios de Resartis el primer año de actividad. La intersección de culturas antiguas, tradicionales, locales, contemporáneas, urbanas, está en la base del proyecto. Además, claro está, del esfuerzo personal de muy pocos con resiliencia y perseverancia. Durante el debate podemos entrar en detalles si lo queréis. Gracias por vuestra atención. Gracias, Luis, por la introducción histórica que nos contextualiza en eh, dónde se injerta el can de Farrera y... Eh, Pasamos a Rosa, si quieres introducir el convento. Sí, sí buenas, bueno, buenos días. Eh, mira, quería agradecer, bueno, sumarme a los agradecimientos que se han ido reproduciendo en, en esas mesas y destacar por pues, esta voluntad inclusiva e incluso transversal de proyectos ¿no? que estamos ubicados en ese rural eh, genérico porque realmente es de agradecer tener estos espacios pues, para conocernos y también pues, para discutir y aprender. en Nuestro proyecto es muy diferente, aunque estamos relativamente cerca, en escala ¿no? peninsular, eh, y para mostrar un poco que en nuestro proyecto llevamos muchísimos sombreros y después de escuchar ayer ¿no? a... a a Olga, quiero empezar haciendo una traducción simultánea de un pequeño fragmento en catalán que voy a traducir al castellano. Disculpadme, pero para que veáis un poco que podemos hacer casi de todo. Eh, este fragmento que se acompaña para introducir y se acompaña de, uno de un vídeo que hizo un residente eh, en el verano pasado, eh, dará un poco de color ¿no? y, y materialidad a lo que yo os voy a ir contando sobre, sobre este proyecto que en realidad tiene una esencia importante con, con el lugar. Este fragmento que voy a traducir es de un libro que se, que se titula Fugí, era un mes bello que tenía, huir era lo más bello que teníamos, de Marta Marín dómine que recomiendo que leáis en algún momento. Y dice, hacernos nuestro un espacio es aceptar que hay la posibilidad de que no lo sea o que, dejo, que, o que deje de serlo. Es una manera de reconocer el pasado en el presente, de relativizar la posesión de la Tierra. La Tierra es de quien la trabaja, sí, pero sobre todo de quien la acepta. Aceptar la interferencia del pasado y por tanto la presencia de unos otros que nos han precedido implica un acto de humildad, de aprendizaje de la lectura de las trazas. La posibilidad de crear caminos nuevos, forzando las coincidencias, abrirse al imprevisto del futuro, todo reconociendo la pérdida inevitable de todo pasado, pero sin nostalgia. Y esto sería un poco para, para, para situar nuestro proyecto. Eh, nuestro proyecto está ubicado en el tramo alto del río Llobregat, eh, en el Prepirineo, con lo cual estamos ¿no? en un marco parecido, pero en un rural híbrido, porque nosotros estamos en lo que sería un cadáver ¿no? fruto de la Revolución Industrial. Estamos ubicados en una colonia industrial abandonada y, más concretamente, el proyecto nació, se formó, se gestó en lo que fue un convento de monjas. Con lo cual, ¿no? el convén, ahora con K, pues se remite a ese pasado ¿no? territorial, a ese espacio donde habitaban las monjas, que de alguna forma ¿no? también hacían ese trabajo de curas en todas las actividades y en todas las personas que habitaban eh, la comunidad, o sea, la colonia. Eh, ese proyecto nace cuando poco después de los Juegos Olímpicos, poco después de que estas monjas fueran muy viejas y poco después de que todo eh, lo que sería ¿no? ese capitalismo industrial también ¿no? emigrara, se fuera pues, a rendibilizar el capital en otros espacios donde los dividendos eran más altos. Gente del lugar, tipo yo y dos colegas más, eh, en juventud o en grado más de juventud, eh, teníamos un punto de mmm, inadaptados, enfadados y eh, enrabiados, porque donde veníamos nos habíamos quedado sin autoestima y sin recursos. O sea, la idea es esta idea del reto demográfico, no nos quedaba nada más que pringar, o realmente desplazarnos o ir a, a otra zona, o quizá a, Bar a Barcelona a estudiar, pero no todo el mundo en ese momento se podía permitir el hecho de formarse en la universidad. Eh, con esta realidad, disfruto fruto de la rabia, dijimos, pues vamos a hacer lo que sea para realmente eh, hacer que pasen cosas ¿no? en, en donde nosotros estamos, que en realidad no está muy lejos de Barcelona, pero mentalmente siempre ha sido muy lejos de Barcelona, y en un espacio que no sé si veis imágenes o podéis consultar en la web, eh, cuando se llega a Rosal que es una colonia industrial al lado de Berga, que es una capital donde tiene patrimonio inmaterial de la humanidad con una fiesta que se llama la Patum, no teníamos absolutamente nada más. Entonces fue a partir ¿no? de una cesión... Eh, amable, en clave ¿no? rural, pero en ese rural híbrido donde las mujeres textiles se quedaron en su trabajo, donde nosotros propusimos pues, hacer todo tipo de actividad como sería birra terapia pero también ¿no? al principio intentar organizar pequeñas exposiciones, quedar con colegas para intentar ¿no? sacarnos de nuestro propio lodo y así empezamos en 2004 a hacer una pequeña performance. Que en realidad se llamaba Cumben.0, eh, donde hacíamos eh, de forma efímera un festival que se autodestruía eh, en el propio Cumben. Esto fue creciendo, eh, lo hicimos 10 años y al, al año 11 dijimos esto ya está, o sea, una década ya es suficiente. Y luego eh, decidimos ¿no? que en realidad teníamos que seguir trabajando eh, de una forma quizá, quizá bueno, muy autónoma, eh, fundamentada en el ensayo y el error y muchos más errores que, que realmente ensayos eh, encertados, pero sí que tuvimos muy claro que teníamos que hacernos las cosas nosotros, y esto nos llevó a constituirnos como asociación cultural en, en un momento y abrir las puertas a, a diferente tipo de actividad cultural, previamente cultural y luego ya sí que fue todo más artístico, atendiendo ¿no? que la mirada artística es capaz de señalar, ¿no? Insta instaurar otra forma de hacer, y eh, en la ley de las segundas oportunidades, dar vida ¿no? a, un, a un patrimonio que había quedado completamente olvidado al lado del río Llobregat. Eh, en ese contexto nos, nos constituimos como asociación y seguimos trabajando al, al mismo tiempo que mm, creamos una red de contactos a pesar de que la autogestión no nos permite entrar en los circuitos eh, que, que se, se comentan ¿no? en, en este foro, o lo que podrían ser los circuitos de subvención e institucionalización. No me sale ni la palabra. Entonces, esta fue, es un poco nuestra, nuestra filosofía. Han pasado los años, hemos ido creciendo, y en realidad llegamos al punto ¿no? que se nos invita a atender a esta mesa, que es el tema de las residencias. Nosotros empezamos con residencias de forma completamente informal, con la voluntad de eh, compartir y, y compartir nuestro espacio en colectivos y proyectos que necesitaban de estos espacios, básicamente con proyectos de escénicas. Eh, y con coproducciones, con, dando la posibilidad de nosotros ofrecer el espacio para generar el producto, la creación, para que luego se mostrara en diferentes eh, espacios. El primer, la primera coproducción la hicimos con eh, Antic Teatra, eh, y luego hemos ido creciendo y ahora hacemos pues, coproducciones con Fira Tárraga, hacemos coproducciones con eh, la Fira Tradicional de Manresa, eh, hacemos también ¿no? eh, con una residencia que ha empezado ahora en Mallorca, que es de Usuralita, también trabajamos con eh, residencias de lo que sería la, la euroregión Pirineos-Mediterránea, etcétera, etcétera, etcétera, pero, pero con, continuamos con nuestra propia esencia que creo que de alguna forma pues, eh, da ¿no? la la caracteriza, ¿no? de alguna forma, nuestro, nuestro proyecto. He traído un poco de, de, dada, de, de datos para también contextualizar. Eh, hasta el 2016, eh, teníamos residentes con, con proyectos también afines, que nos interesaban especialmente para ayudarnos a crecer, eh, y lo hacíamos sin convocatoria, porque esto es el, el, el, lo orgánico que mencionaba antes, ¿no? y el ensayo y error. Empezamos en el 2018 con convocatoria nacional, eh, más regulada, regulada por nosotros, pero con un open call, como si dijéramos, eh, y en el 2019 empezamos ya también con internacional, porque al mismo proceso de crecer el proyecto, eh, también sin querer nos internacionalizamos. Eh, y números de, de, del 2021, por ejemplo, en, el año pasado, es que en la convocatoria eh, recibimos 284 propuestas, que esto implica que nuestro equipo se las lee y conjuntamente lo decidimos, cómo adjudicar ¿no? estas residencias, eh, de las cuales eh, vinieron 93 residentes, res, eh, de las cuales equidad de género total, más o menos 53 mujeres, 40 hombres, 59 proyectos desarrollados en residencia, 34 individuales y 25 colectivos, eh, de diferentes disciplinas pero básicamente proyectos escénicos y musicales como eh, creo que estáis viendo en la proyección y eh, dentro de ese proyecto de autogestión nuestras, eh, en el proyecto de residencias se paga se paga muy poco pero se paga también porque ofrecemos eh, comedor que en esas charlas también salen nuevos proyectos en, en, la, en el comer y el beber y de, de, de, de juntar este pequeño capital somos capaces de dotar Cinco becas. Cinco becas de proyectos que nos interesan de colectivos desfavorecidos, donde ponemos especialmente eh, interés en la comunidad POC, eh, básicamente gente de color, eh, racializada y con pocos recursos. Esto también nos lleva a colaborar con Artists at Risk, eh, que actualmente también. Estamos colaborando con, con disidentes y finalmente eh, hemos ido también creciendo en, en, en líneas ¿no? y también tenemos una línea ahora de residencias y de proyecto de dinamización de circo, eh, circo contemporáneo, y este año pues, empezamos la temporada pues, con Contrast, un festival de cine, hay de, de circo, eh, realmente internacionalizado y ahí estamos. Entonces yo creo que como presentación, no sé si me he pasado de tiempo... No, perfecto. Bueno, muchas gracias Rosa por la presentación y por destacar algunos de los temas un poco calientes. Y Elena, eh, si bueno, pues Yo soy Elena Cebín y me uní al proyecto que os voy a presentar en el 2015. Eh, os voy a hablar de Adeca, que es quien lleva el programa de residencias en Centro Negra. Adeca es una plataforma de artistas que nace en Berlín en el 2006 eh, por la creciente eh, proliferación de espacios artísticos que salían como setas y también la necesidad de eh, no esperar a que el curador venga y te elija, sino que tenemos que crear, vamos a hacerlo, vamos a buscar el espacio. Eh, en el 2012... Eh, siendo testigo y parte de un proceso de gentrificación que expulsa a los artistas de Berlín porque precisamente si una ciudad como esa lo que permitía que tuviera tanta creación era porque había márgenes de incertidumbre, eh, te podías buscar la vida con muy poco porque el alquiler era barato, en ese momento de expulsión Abraham Hurtado, que es el que funda ADK, decide volverse a su terruño, que es... Eh, una pedanía de uno de los pueblos del Valle de Ricote, que es lo que hablábamos. Y se pone a buscar un lugar en el que poder crear él e invitar a otros artistas que había conocido eh, a trabajar con él. Eh, buscando un espacio abandonado en el que remangarse y, y pasar el rodillo, le dicen en Blanca hay un espacio abandonado. Y, cuando, y a quién le pregunte, pues al ayuntamiento. Y cuando le enseñan el espacio, es un espacio inaugurado en el 2010, estamos hablando en el 2012, eh, y todavía con los elementos con los que se habían inaugurado, que era eh, la artesanía local, se había construido como centro para el arte y la artesanía, eh, arquitectónicamente es una maravilla porque integra el paisaje dentro de su arquitectura y apenas te das cuenta de que existe en una zona que es la cima de una montaña, que... Eh, está coronado por una antigua fortaleza árabe y que tienes que subir, la última parte tienes que subir a pie. Y todo aquello eran corrales y viviendas que se fueron abandonando eh, entre los años 50 y hasta finales del siglo XX. Y entre esas ruinas se construyeron con fondos europeos este edificio maravilloso, eh, con una idea de que podía, de, como contenedor, pero de nuevo sin contenidos, que es lo que nos ha digamos, caracterizado, ha caracterizado a nuestro país y, y, y nuestra relación con los fondos europeos de reconversión de zonas rurales a través de la cultura. Pero bueno, sorpresa para Abraham, se encuentra este espacio con el polvo de los dos años maravilloso, hace una propuesta de intervención y, eh, bueno, pues les gusta, les parece bien a los del Ayuntamiento en ese momento y consigue una cesión de corto plazo y... También consigue eh, poner en marcha una beca que en ese momento daba el ministerio, estábamos hablando del 2013, fueron las últimas durante mucho tiempo eh, de este sentido. Y entonces el ayuntamiento también puso algo de dinero, que era la parte, ese 20-30%, que por supuesto como artistas no íbamos a poder poner, y, y comienza el proyecto. Eh, fantástico, se hace una serie de intervenciones, se piensa mucho que hay que trabajar con el contexto y se piensa mucho también en hacer intervenciones que se vean en el pueblo. Entonces, se empieza con mural, mucho arte urbano eh, dentro del rural para que se sepa que aquí está pasando algo, que han venido unos invasores llamados artistas a revolver el pueblo. Eh, en el 2014 eh, se acaba la beca. Y por lo tanto empieza Abraham a salir de Blanca para trabajar como performer y traer dinero para mantener el proyecto. Y ya a finales de 2014 dice, bueno, esto es maravilloso, pero no sé si puedo, no sé si merece la pena. Y tenemos un encuentro, yo había conocido el proyecto en una de esas eh, visitas, yo estaba viviendo también en Berlín, llego al proyecto y veo un pueblo rural, a pesar de que tiene 6.000, que hay aquí 6.000 habitantes, ya me parece una ciudad después de escucharos a vosotros. Sí. Eh, pero para mí un lugar muy rural de donde yo venía y ver como este contraste y esta complementariedad entre un trabajo de arte contemporáneo muy interesante, integrado en una comunidad eh, con una mentalidad rural, también por un, la difícil accesibilidad que tiene Blanca, que está en un valle y que hasta los años 50 pues, la, era, solamente se podía salir en caballo quien lo tuviera. Y, y la verdad que pensé, y, y, y con Abraham y Juan cuidando mucho de la gente, con una relación muy bella con el pueblo, y pensé, este es el lugar en el que yo quiero trabajar y es así como quiero trabajar. En ese momento he estado eh, llevando una residencia en Berlín, ayudando, y en el 2014 me dice, no tenemos fondos, pero tenemos un espacio increíble, la gente nos ha acogido, siento que, tenemos que, que te lo tengo que decir y que tenemos que hacer algo y continuar este proyecto. Así que dejo Berlín y nos vamos para allá. Hoy eh, llevamos ya, empezamos, y ahí empezamos el programa de residencias, un poco cogiendo el modelo que había visto o con el que había trabajado en Berlín a nivel de sostenibilidad económica, pero cogiendo el modelo humano eh, que ya estaba ahí y con el que yo me sentía mucho más identificada. Ahora llevamos 10 de de años en el pueblo y 7 años de programa de residencia constante, es decir, todos los meses, todos los días. Eh, siete años y medio viviendo en este pueblo para una chica... Eh, muy urbanita, soy una de esas neorurales que me parece increíble que esté escuchando historias de los años 70 y que diga: wow, es lo mismo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? esta cosa que estamos como innovando en el pueblo y somos tal, la vanguardia y los raros. Es exactamente lo mismo que pasaba hace ya 60 años. No sé qué pasa porque eh, repetimos y seguimos todo el rato innovando con lo mismo. ¿no? Pero bueno, eh, nosotros tenemos una línea curatorial para la residencia que es suficientemente amplia para que puedan entrar todas las disciplinas, eh, pero lo suficientemente como acotada como para que la gente trabaje con el contexto, que son territorio, cuerpo y espacialidad. Eh, esto hace que, por una parte, todas las personas que han venido, claro, en esto de vivir en el pueblo, hay un vínculo eh, potente de pertenencia, ¿no? de entender, de conocer, de relacionarte, que creo que es muy importante, con los, de los programas de residencia. Y luego también hay un intercambio de conocimiento brutal, porque los artistas, bueno el arte contemporáneo lo que hace es eh, asomarse a todos los campos, a todos los, los mundos del conocimiento, ¿no? ya sea en los saberes tradicionales, la geología, en, o sea, no tenemos un, una limitación de curiosidad. Entonces, ahí se establece, por una parte, una, un un añadido, ¿no? dar nuevas capas de significado a ese lugar, estamos constantemente transformando ese lugar a través de la mirada de los que vienen y ese diálogo con los que están. Entonces, claro, la gente del pueblo es como nunca había mirado los limones de esa manera, nunca había mirado esta piedra de esta forma y volvemos a tratar la palera y volvemos a... O sea, a veces me gustaría como... De un día haremos eh, una exposición que sean las 300 veces que se ha utilizado la palera el higo chumbo, eh, de distintas maneras, ¿no? Todas esas capas que se le ha dado, las 300 veces que han utilizado la roca, o la, las 300 veces que hemos utilizado el limón, ¿no? Y como cada vez le hemos ido añadiendo una capa, y por otro lado, claro, nosotros y todos los que vienen estamos aprendiendo constantemente de otras formas de vida, de eh, una forma de vida más sencilla, de un buen vivir que no tiene que ver con el consumo, sino con el estar, el, el relacionarte, el entender eh, de dónde vienes, eh, la relación de la Tierra. Creo que es la, yo me consideraba una Salsola Cali, que es una... Eh, Estas es son las Thumbleweed que ruedan en el desierto, ¿no? son bichos, unas plantas que eh, tienen unas raíces muy superficiales ¿no? y, y además se sostienen en entornos muy hostiles, que es lo que sabemos hacer los artistas se sostienen hasta que ya se pone la cosa fatal y entonces retraen sus, sus raíces, vuelan con el viento y dejan sus semillas hasta que a veces llueve un poquito en un lugar y vuelven a agarrarse. Pues creo que el proyecto de ADK eh, me está transformando, estoy dejando de ser una salsola porque estar siete años y medio en un lugar y tener un sentido de pertenencia para nosotros nómades... Eh, no sé, para mí es como un ejemplo personal que nos habla de, de cuál es la, la relación que se establece en estos lugares. Ahora ya somos 20 personas que en relación al proyecto hemos venido a vivir a Blanca y, y muchas personas del pueblo que han empezado a estudiar fotografía o vídeo o se han empezado a interesar por el, por el arte de distintas maneras y han empezado a ver como que eh, no tienes que esperar a que el futuro venga, sino que el futuro lo tienes que crear tú. Y bueno, tenemos residentes permanentes como Rafael, que hace artesanía y se ha ido volviendo cada vez más experimental y viene todos los días a enseñarnos lo que hace y nos enseña, intercambiamos. Y bueno, podría hablar de miles de cosas, de transformaciones, son ya mmm, creo que 500 personas las que han pasado por Blanca en estos 10 años. Bueno, luego seguimos con preguntas. Gracias. Gracias, Elena por remarcar también el poder de transformación recíproca de las residencias en las comunidades que se influyen. Y María Antonia, muchas, si quieres introducir Eima, muchas gracias. Sí, Eima es un proyecto situado en Mallorca, que me imagino que todo el mundo conoce, la isla de Mallorca, famosísima por el turismo que, que aglutina, ¿no? Entonces ahí vivimos una idiosincrasia bastante particular porque está muy ocupado por una vida de ocio, ¿no? Donde ahí los, los que vivimos, habitamos y somos reales, de vida real allí, eh, tenemos nuestra, nuestra situación bastante particular que um, resistimos delante de toda la avalancha que conlleva el turismo que, que es pasajero, ¿no? que todo es muy pasajero y hay muchos fuegos de artificios alrededor de, de ello. ¿no? Entonces, eh, EIMA tiene un, un preliminar que viene de la pura necesidad, de no nosotros tenemos una compañía de danza y la compañía de danza tenía una necesidad de espacio. Está, residíamos en Palma, que es la ciudad más grande de la isla. Y ahí no, no conseguimos ningún espacio donde residir porque vamos detrás de espacios públicos, reivindicamos los, la ocupación de los espacios públicos. Y, me, y nos fuimos al, al pueblo que es ancestral de, de mi familia, donde por ser ancestral tenía facilidades de poder ocupar un espacio que también es un antiguo convento de monjas que se reconvirtió en un espacio cultural con poca actividad. ¿no? Allí nos encontramos con una, escuela, una pequeña escuela de música y la profesora de Pilates con dos salas maravillosas y donde construimos un suelo de madera y empezamos a trabajar. Entonces lo que pasó fue que el primer trabajo, bueno, eh, María de la Salud es un pueblo de 2.200 habitantes que hace dos años buscamos cuánto, cuánta ocupación turística tenía y es un pueblo de, del interior, de la resistencia, de mundo agrario, Bastante potente, donde Mallorca tiene una historia muy peculiar porque la economía ha cambiado muchísimo ¿no? en, en, en cuestión de 40 años. ¿no? Radical, ha cambiado radicalmente. Entonces ahí hay 700 plazas turísticas en un pueblo de 2.200 habitantes. ¿no? Entonces pasó... Que empezamos un trabajo muy a saco de una necesidad propia mía, que era de trabajar con algo que fuera colectivo, que no fuera algo personal, íntimo mío, mirándome hacia mi ombligo, sino era una necesidad de compartir colectivo. Y ahí salió un proyecto que hicimos, que me lo propuso mi madre, me dio la idea. Y fue un proyecto que hicimos con mujeres mayores de alrededor de 80 años, que eso fue la gran abertura de puertas. Es decir, de puertas hacia una dirección y hacia la otra. Eh, el hecho de poder experimentar, trabajar con personas no vinculadas al mundo del arte como si fueran artistas, y el hecho de, uh, al, al haber construido este proyecto, la revolución que ocasionó que mujeres de 80 años, que teóricamente ya estaban fuera de la vida activa y visible, eh, la visibilidad que adquirieron y, y todo lo que eso conllevó desde su actitud, su manera de estar... Y, y las experiencias que, que vivimos conjuntamente, ¿no? de irnos de gira a festivales, tanto en España como fuera, de participar en festivales feministas, queer, donde ellas analizaban los espectáculos que veían. Entonces fue un movimiento muy grande. ¿no? y yo con, seguimos con otro espectáculo que, mucho más reciente, con las muchísimas, y todo eso ha llevado nos ayudó mucho a la hora de crear comunidad en el pueblo, porque nuestro foco, el foco de, del centro de creación, es la danza. La danza porque en Mallorca, si quieres bailar, tienes que emigrar. Eso es, eh, es obligatorio. Entonces, ¿de qué manera tender puentes para para todas esas personas que van emigrando poder volver y poder gestionar y poder gestar eh, esas conexiones. ¿no? Entonces, tenemos muy claro desde el principio cómo fue todo muy orgánico porque era la necesidad de la compañía y el movimiento que generaba la compañía es decir, toda la gente que venía a vernos, que venía a entrenar con nosotros que invitamos a estar en, en, en nuestra casa y, y hacían residencias de una manera como muy orgánico todo, no sucedía porque sucedía no. a partir del año 2016 el gobierno de Mallorca se dio cuenta de todo ese movimiento y nos hizo una propuesta de ayuda que desde el 2016 tenemos desde el gobierno de Mallorca a través del Teatro Principal de Palma y poquito a poco se ha, ido el, se ha ido juntando el gobierno autonómico y parece ser que este año a lo mejor viene el ministerio también. ¿no? Es decir, que hemos hecho todo ese trabajo con nuestras herramientas, que son pocas, pero hemos trabajado muy fuerte eh, y muy creando esas redes de, de conexión muy cercanas. Al principio era muy curioso porque justo a los primeros años que estábamos allí, que empezamos hace 12 años, los primeros años la gente que venía a trabajar allí pues eran los artistas que salían en las series de televisión, entonces eran muy famosos. ¿no? Entonces, al sentarte a comer en la plaza, a tomar un café, eh, era como la, la revolución. Y eso ayudó, fue muy curioso, porque ayudó a la escucha. ¿no? Es decir, son a poner escucha a lo que nosotros estábamos haciendo allí, ¿no? Entonces, cuento eso porque una, uno de los orgullos que tenemos ahora es que nuestra profesión es ahora muy normal allí como la profesión del carpintero o, o la farmacéutica. Es decir, nosotros somos artistas, residimos allí y, y generamos lo que generamos, ¿no? Y eso para mí es un tema de orgullo, ¿no? De, de, de haber conseguido eso, y también la comunicación con el pueblo. ¿no? Si nosotros salimos en la prensa o salimos en la televisión, ellos también salen en la prensa y en la televisión. ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es recibir, acoger, acompañar y aprender. Aprender mucho, escuchar, escuchar desde diferentes niveles, escuchar a a los artistas, a los emergentes, a la gente más madura, la, a la gente que tiene muchas cosas que entregar, a, a escuchar a las instituciones, los balbuceos, eh, escuchar, escuchar muchísimo para poder tejer dentro de una realidad, no de un, no de un prototipo prediseñado, sino dentro de una realidad que estamos cocinando en el día a día. Eso para nosotras es muy importante, porque eh, también estamos eh, se habla muchísimo de la participación. Entonces Yo pongo, pongo muy en cuestión ese dato ahí, que digo, una cosa es cuando nosotros cogemos a las personas que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto y, de, y desarrollamos ese tipo de participación. Y otra cosa es cuando nos relajamos, los artistas nos relajamos y dejamos que, que vaya sucediendo eh, esa participación a través de proyectos de, de, de escucha, de provocar, de provocar y que vayan sucediendo, pero desde desde la realidad de, de la gente del pueblo. Nosotros eh, la noción de territorio, pueblo, ciudad, lo tenemos desdibujado, somos una isla y ahí todo se desdibuja, es decir, eh, nos movemos con mucha facilidad, eh, el pueblo es expandido, es decir, hay el es el centro, las casas, pum, pero también son los campos, ¿no? los caminos, los caminos tienen mucha importancia, la identidad está en los caminos, porque cuando te tomas un café con alguien que ha vivido toda la vida ahí y viene del trabajo, del campo, te puede, eh, te puede contar el camino con, con todo el recorrido del camino de quién es cada trocito de tierra con su identidad, es decir, el sentido de la identidad es muy fuerte, muy fuerte y es muy interesante con la gente que ha, ha ido llegando, no es decir, cómo, cómo compaginamos ese diferentes, diferentes maneras de, de absorber la, la identidad. no mm. Desarrollamos diferentes proyectos, eh, tenemos unas becas, gestionamos el dinero público con, para mantener el equipo. Somos un equipo actualmente, siempre hemos sido hasta ahora de dos personas, a partir de este año somos cuatro personas como equipo. Nos financiamos con... Con el Teatro Principal de Palma, que es el, el más grueso, con, lo, con el dinero con, con quien becamos a los artistas que vienen, eh, y el gobierno autonómico, y lo, lo que hacemos es acoger a artistas tanto emergentes como maduros como que estén trabajando en la investigación. No nos interesa, no nos interesa muchísimo la producción, ni mucho menos, sino los procesos. Y somos muy cuidadosas eh, a la hora de acompañar. Y en eso me parece muy importante. Cuando alguien necesita un acompañamiento, necesita algo especial o no lo necesita, trabajamos en dos salas donde como buen ex-convento de monjas es un lugar de, de meditación muy ideal. Es decir, la acogida espacial es, es muy interesante, muy interesante, ahí te, te puedes a, alejar del mundo si, si te apetece y estás muy cerca de la plaza del pueblo, <risa> es decir, que estás ahí mismo. ¿no? Y a, dialogamos mucho sobre cómo... La importancia de dar, a de dar a conocer a través de presentaciones públicas, pero siempre a, a medida de cada proyecto. Porque para nosotros es muy importante porque se ha cultivado toda, toda una escucha y la gente tiene el ya el hábito de, de escuchar lenguajes muy diversos. ¿no? El foco es la danza, pero acogemos artistas visuales de arte sonoro, Incluso gente que viene para desarrollar la escritura de su proyecto, ¿no? Es decir, que estamos abiertas a eso. Las becas están dedicadas a la gente que, a, que es de Baleares o reside en Baleares y damos unas becas mmm, de diferentes contenidos y compartimos, est establecemos relaciones de intercambio con otro centro de creación en Cataluña, que es el animal alasquena, y Azala, en el País Vasco, en, en Vitoria, y abriendo con puertas, con espacios ahora mismo en diálogo con, con Latinoamérica. Y paralelamente a eso, eh, tenemos un festival en verano que la gente que está en residencia lo usa si lo necesita. Es un festival que hacemos en medio del campo, es un, no, no, somos reticentes de trabajar dentro de, del pueblo para que no nos identifiquen con el entretenimiento porque en el pueblo están muy habituados a recibir todo gratis, todo para entretenerse y el gran show, ¿no? Entonces no queremos esa identidad, nos, retima, nos retiramos en el campo y allí tenemos a un público muy fidel, porque nos ha ido siguiendo, llevamos seis años en ese festival y, y ahí es un espacio de visibilidad, que los residentes pueden usar si lo necesitan. Son ellos los que proponen, nosotros podemos proponer, pero básicamente son ellos los que proponen el poder presentarse de alguna forma y usar este, este espacio. Estamos en crecimiento constante, por eso incido en, en, en, en recalcar que no tenemos una una estructura de diseño cerrada, sino al revés, es decir, toda, toda la, toda, por ejemplo, el tipo de ayudas que hemos desarrollado este año puede variar para el año que viene, es decir, consideramos que estamos desarrollando una política de movimiento continuo siendo, intentando ser muy consecuentes a la realidad y a la necesidad, y eso es lo que nos mueve, y referente a la comunicación con, con la gente del pueblo es esa incidencia del trabajo de sensibilidad, sensibilidad, sensibilidad, sensibilidad, para poder des desarrollar eh, esa escucha, para crear esas complicidades que son tan necesarias para poder hablar de arte y comunidad, es decir, de, de actividad desde aquí y desde allí, como hacemos entre, entre los dos, ¿no? Que a veces parece que estás ahí lejano y no, no tiene por qué, aunque necesites de la intimidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues desarrollamos proyectos que, que vamos avanzando. Me paro porque ya pasaron los diez minutos. Gracias. Gracias, María Antonia. Y gracias a todas por vuestra presentación. Siento que los diez minutos se han muy acotado, pero... por dejar más espacios al, al diálogo que pueda surgir. Y yo quería... habéis eh, sacado temas comunes, todas. A mí me gusta destacar también porque cuando contabais cómo han surgido vuestro, vuestros centros, vuestros espacios, eh, todos habéis hecho referencia a una eh, necesidad de encontrar un espacio en el mundo, una no conformidad con el tejido que os encontraba, es el tejido profesional, artístico, cultural, y una rabia, y una rabia eh, que viene de paso con un amor a la tierra, y me parece muy bonito como estas dos cosas, la rabia y el amor a la tierra, os hayan eh, empujado a la búsqueda de un lugar en el, en el campo que mencionabais todas, donde compartir es una práctica común y eso me parecía muy, muy importante destacar, ¿no? eso, encontrar entre las prácticas rurales la, la costumbre de compartir, de compartir la vida, de compartir el espacio, de compartir eh, el trabajo, que son todas características de nuestras ruralidades. Y luego habéis eh, mencionado todas la, la voluntad de crear comunidad, de transformar las realidades locales, de revolverlas, como decíais también. Entonces yo quería eh, preguntar eh, dos cosas. ¿Cómo, cómo es la, la relación con esta comunidad local, cuál es, eh, cómo es el diálogo, de, de dónde se establece y cómo hacéis para que la comunidad local participe en las actividades de, de vuestro centro y también cómo os relacionáis con los otros agentes del territorio que tienen, como por ejemplo habéis mencionado el turismo o otras actividades industriales, que tienen una capacidad de transformación eh, mucho mayor, mucho más drástica de lo que pueden tener nuestras actividades culturales. No sé cómo uh -huh. No sé, quieres que quien, buscar, quien quiera, ¿no? ¿no? Sí. como no hace falta ir en orden. No, uh -huh. que... uh -huh. no sé, en nuestro caso, eh, cuando yo llegué el trabajo estaba bastante hecho, porque... Al ser de pueblo tenían un lenguaje. Eh, tengo que decir que somos seis personas las que estamos llevando el proyecto. Seis locas eh, de todos los géneros. Y era, o sea, una de las formas de participación, porque como público ha sido muy difícil y ha sido muy de a uno, es eh, estableciendo un vínculo personal. Es como consigues que la gente suba al Centro Negra porque la distancia de 30 metros a pie es una distancia infinita. Los jóvenes a los que invité en teatro a que subieran porque, bueno, les iba a gustar, o a sea, ellos como queer, digo, queer y hacéis teatro, os va, tenéis que venir y decían, sí, un día haremos una excursión a esos 30 metros de distancia mm. que hay ha sido haciéndoles participar en las, en las piezas y lo hemos hecho durante mucho tiempo y ya tenemos un poco trillado a la gente del pueblo a participar. Entonces las atrevidas han participado con piezas de gente de todo el mundo y por un lado empezamos a, a exigir que los que vengan y quieran trabajar con la comunidad tienen que estar un mínimo de dos meses por esta problemática de no queremos que sean nuestra, nuestros pinceles de nuestra obra, sino que haya un trabajo de entender y de escuchar el lugar y las necesidades del otro. Es como, ¿tú qué aportas? ¿Por qué quieres trabajar con esa comunidad? ¿Qué les vas a aportar? Esto me parece como que es muy importante y que hay que pensarlo y cada vez estamos reduciendo más la parte de trabajar con comunidades. Es como, no, tenemos que escucharles cuando vengan y vamos a ver qué sucede y si surge, ¿no? Que era un poco... O sea, es, es un, es, puede ser un problema el tema de... Y, pero sí que también entendemos que formando parte de los procesos de creación uh -huh. te hace, se te hace mucho más cercano, ¿no? De pronto el arte contemporáneo no es como una nave espacial que cae, sino que es un proceso, que es lo que nosotros mostramos cada final de mes, claro. mostramos los procesos. Y lo que hacemos es una edición de los contenidos de una investigación, y así entienden de dónde viene. ¿no? Eh, está como desnudo y abierto. Y yo creo que eso es lo que también va generando público. ¿no? Vale, gracias. En nuestro caso, eh, la sociología de pueblo ha cambiado mucho. Nos hemos quedado sin esas personas que nos inspiraron. Eh, el último eh, autóctono, propiamente dicho, murió en 2004 y um, el, la población actual, que es prácticamente toda de origen neorrural, eh, digamos que es lo que hoy diría eh, eh, un término que introdujeron unas mujeres eh, del Pallars que se fueron a estudiar a Barcelona y años más tarde, ya formadas, volvieron a la comarca. Introdujeron ese término que yo que encuentro muy apropiado, que es urbanos. Ya no somos rurales, tampoco somos urbanos, pero somos un híbrido entre las dos cosas. Vivimos de una forma bastante parecida a cómo se vive en la ciudad, pero con un entorno y con un paisaje que realmente no tiene nada que ver. ¿no? De acuerdo, también vamos a labrar el huerto y tenemos esas actividades que difícilmente en las ciudades se pueden desarrollar, pero tenemos una sociedad en el micropueblo donde vivimos que está dominado pues, una mentalidad más individualista, y menos comunitaria, que es lo que eh, encontramos cuando llegamos. Y esto es una pérdida. Por otro lado, el valle y el propio municipio tiene seis núcleos de población distintos y nos está costando mucho que las personas de los otros pueblos vengan a Farrera a participar de nuestras de lo que organizamos, que siempre son pues, presentaciones um, pasadas de, de, de alguna película, de, de reportajes. Uh, Um, pequeños festivales bueno, de poesía, ese que hacemos en, en otoño, el SAO, que este sí que tiene una participación comarcal muy importante, pero digamos que se ha perdido bastante aquella idea que encontramos al llegar a Ferrera. Nos hemos inventado un pequeño proyecto de divulgación de arte y ciencia, a los disaptas de arte y ciencia, y pretendemos que a través de, de este pequeño programa de un sábado cada mes, volvamos a intentar atraer a esas, a esas poblaciones, poblaciones próximas al pueblo de Ferrera. Creo que tenemos que ser muy... Breves. Sí, tenemos que ser breves porque como hemos comenzado tarde. En, en nuestro caso, simplemente eh, apuntar, que es que bueno, somos un poco al revés. Nosotros no elegimos el lugar, el lugar nos eligió a nosotras. Eh, y en ese sentido, pues, lo que hemos hecho es un trabajo de curas que desde lo local se nos ha valorado. En principio, es decir, bueno, estos están locos. Eh, hemos picado mucha piedra y luego se ha ido entendiendo ¿no? que todo era como un proceso de transformación que, y de militancia, que en última instancia lo que ha hecho es como esa palabra tan fea, ¿no? empoderar eh, localmente y eh, en el sentido más de comunidad, eh, <risa> hacer aumentar el autoestima, porque es que partíamos de… de bueno, Nivel cero. Entonces, en ese sentido el trabajo ha sido como muy diferente porque nosotros no empezamos con residencias artísticas. Entonces, esto ha llegado como muy, mucho más tarde, cuando ya el proyecto cultural ¿no? eh, um, funcionaba. Entonces, este tema del orgullo de la comunidad eh, ha funcionado en esa línea del tiempo que no es eh, éxito inmediato. O sea, nosotros hemos ido a unos tiempos orgánicos y lentos. En, en relación a las residencias y cómo vehiculamos, es que realmente sí que se generan, también porque ahora es una de las tendencias, ¿no? el specific site lleva a, a realmente interpelar donde tú estés haciendo la residencia. Entonces, esto implica ¿no? pues, eh, los hortelanos, esto implica eh, la la gente que hace pues eh, tipo de cultivo ecológico, eh, artistas locales, entonces esto sí que se genera, ¿no? y la fiesta total de las residencias es que los viernes se hace pues jornada de puertas abiertas donde los diferentes residentes pueden explicar, pueden compartir su work in progress, si es el caso que están en realización, o mostrar eh, su proyecto, ¿no? y en ese sentido yo creo que es como un win-win un eh, colectivo. Yo creo que es un trabajo de, de mucha lentitud y mucha permanencia, entonces y, y de mucha coherencia <ríe> o intentar ser coherente, ¿no? Entonces eh, yo creo la riqueza radica en que todo toda persona que viene como espectadora puede participar de lo que es un proceso de creación porque está conversando con el artista, no está viendo una obra, sino que está, el, el artista está presentando un proceso y eso es de una riqueza muy muy, muy grande, ¿no? tener acceso a eso porque casi nunca tienes ese acceso. ¿no? Entonces también para nosotros es valorar esas miradas de... De la gente que no es habitual del mundo del, del arte, ¿no? Y, y la mezcla de la gente habitual con la gente no habitual. Y luego creo que hay algo muy importante, que es la sociabilidad. Lo que sucede en un, en un bar es muy importante. Es decir, mientras te estás tomando una caña, o al menos en mi pueblo, es mega, mega importante, porque es donde te relacionas también con, con gente que sabes que no va a venir al estudio. ¿no? Entonces ahí tienes un acto de, de presentación ¿no? y, y ahí dialogando. Muchas gracias, María Antonia, muchas gracias por resaltar la importancia del contacto continuo, de la constancia, mm. del diálogo, del tú a tú también, de las relaciones personales que se establecen entre las integrantes de las residencias y de, y de la comunidad local. No sé si tenemos alguna pregunta para dedicar cinco minutos a preguntas del público, si queréis preguntar algo a las participantes. Y si no, la cerramos la mesa. Muchas gracias a vosotras por, por estar aquí y por presentar vuestra experiencia y a las personas del público por estar aquí a escuchar. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Vale, claro. sí.